¿Cómo están amigos pescadores? Bueno, en esta ocasión viajamos a la provincia de Corrientes más precisamente a la hermosa localidad de Paso de la Patria. Hasta allí se acercó nuestro amigo Leandro Maceiras junto con sus compañeros de pesca y realmente le pusieron mucha garra. La pesca no estaba tan fácil así que pescaron tanto de día como de noche hasta que dieron con su trofeo que van a ver en imágenes un surubí espectacular, realmente uno de esos trofeos que tiene aún el río Paraná, a pesar de lo mal castigado que está, sigue entregando estos trofeos. Y bueno, tuvieron el pique en horas nocturnas eh, y estuvieron peleando dos horas para poder este, dominarlo. Un ejemplar tremendo. Eh, empezaron de noche con el pique y terminaron a la mañana de día, así que imagínense... Eh, los brazos cansados del pescador que estuvo batallando con este hermoso trofeo la pesca fue a trolling con señuelos de profundidad y multifilamento 0.20 para llegar bien a las profundidades, bien, bien abajo así que tuvieron su recompensa al esfuerzo eh, por supuesto felicitarlos por la devolución Lo, la devolución fue a bordo algo que es muy favorable ya que cuanto menos tiempo se tenga el surubí fuera del agua mejor, así que se fue, como van a ver en imágenes, espectacular, muy sano, seguramente, ojalá pueda ser motivo de felicidad de otro pescador, no solo eso, sino que también tuvieron pesca de dorado, sacaron, ahí Leandro sacó un muy buen dorado, y también obtuvieron un patí de muy buenos portes, así que esto es Paso de la Patria, un pesquero fabuloso que aún tenemos en el Paraná para disfrutar, así que Disfruten de este pesquero y hagan pesca con devolución. Gracias, Leandro. Sin dejarle caer en la luta ¿Qué es eso? ¡Qué bárbaro, boludo! ¡Qué bestia! ¡Mirá lo que! Me voy al agua, pero pesa fácilmente más de 50 kilos. Hoy tuvimos la oportunidad. Mirá, qué bien que se fue. ¡Qué bien se fue, papá! Gracias Dios por esto. 2022, paz la patria. Bueno, Griguito, el primero de la noche? Eh, vamos a papá, la sí, bueno, papá. te en paso, paso a la patria bueno el norte acá paso a la patria hermoso patillote vamos, vamos a hacerlo acá. que vuelva suave zapito te hago pijín papá vamos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 Amigos del pescador, amigos de Zona Pesca, vamos a presentarles los nuevos modelitos de las remeras de payo. Remeras técnicas con filtro UV, capucha incluida. Este es el modelo para Vira Predator Fish, nuevo diseño, gran variedad de detalles. También tenemos para mostrarles el nuevo modelo Dorado Monster Fish, todas vienen con capucha filtro B, ideal para el verano, todas son de sacado rápido, también tenemos el nuevo modelo de surubí, impresionante, también con capucha, Manga larga, sacado rápido, primera que la puedes tener puestas todo el día, bueno, se nos vino el veranito, tenemos que mostrar este hermoso reel para bike casting, es un reel marca bambú, con freno magnético, carretel metálico ven lo que gira esto son muy buenos riles para lanzar con señuelos traen el aro este de óxido de aluminio lo que permite que el riel sea cargado con un multifilamento regulador de freno manija de potencia con unas perillas muy buenas trae 7 rulemanes tiene una recuperación les voy a decir de 7 2 en una. diciendo del pescador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 ¿Qué tal amigos pescadores? ¿Cómo están? Bueno, volvemos a Madariaga a fines de octubre y la pesca se está poniendo muy buena como decíamos anteriormente con el aumento de temperatura se activaron los pejerreyes, se ven muchos pejerreyes la verdad y bueno, se está dando linda pesca, gareteando buscando zonas como Monte Cuadrado, La Conchilla, Calle, Callejón de Urrutia en la, en la entrada eh, todas zonas, este, bueno, Callejón de Fernández también suele rendir, donde garanteando se están haciendo muy buenas pescas. En este caso, bueno, como vemos, eh, el amigo Diego Palas, eh, junto a sus clientes, realizó capturas realmente destacables. Es normal dar con alguno de kilo y más también. Así que, bueno, se recomienda entonces eh, poder hacer una excursión de pesca a Madariaga en esta primavera ya que se está activando el pejerrey y, bueno, por lo tanto, eh, dar con estos trofeos que todos los pescadores y amantes de la pesca de pejerrey siempre buscamos. Esperamos que disfruten de las imágenes. Domingo 16, Día de la Madre General madre. La Madre de los Pescados está sacando a mi amigo acá Parece Lisa hermano ¿sí? ¿Qué espejo Lisa? <risa> Mira. <risa> Mira Mamá ¿Qué se llama? Bueno, Tommy, grande Tommy, General Madariaga, de Tommy. De la Tommy. Eh, después lo empezamos. ¿A quién se lo dedica esto? <risas> ¿Te qué? a sacar? Me saco que, ¿dale ¿Dale? <risa> ¿Otro más? Espectacular Terrible, terrible ¿Te cabe 50? ¿Qué pesca? No, ¿Eh? ya está para mí No, ah, no, terrible José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga comunícate al teléfono 2267 527404. Los grandes matungos de la salada grande de Madariaga pescalo junto a Diego Palas comunícate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas Hola cómo están es para mostrarles este combo de camping que incluye una carpa de la marca Spinning para dos personas línea Camper, una excelente carpa para cuatro temporadas, tiene cubretecho hasta el piso, mosquitero, soporta 1500 milímetros de columna de agua, se le suman dos bolsas de dormir de la marca Spinning, línea recta, dos aislantes, dos almohadas inflables de la marca Lexus y un farol de la marca Waterloo, que lo puedo usar tanto como farol como linterna. Todo este combo te lo llevas en 18 cuotas sin interés de 4.700 pesos. Pago efectivo, transferencia bancaria, 15% de descuento. Hacemos envíos a todo el país. Muchas gracias. Ya estamos eh, entrando en la temporada de truchas en, en el sur. Eh, y bueno, también la época de las tararitas, ¿no? Y qué mejor que es una pesca que si la hacemos practicando o fly, o by-cast o spinning. Qué mejor que hacerlo con un water de los que tenemos disponibles en nuestro local, son los de nylon y PVC, que ya vienen con las botas integradas, obviamente vienen por talles, esto es un water económico, pero que la realidad es que anda muy bien, viene con un elástico en la cintura para que no quede muy grande, eh, bueno obviamente los tiradores ajustables.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 Comunicate al teléfono 3562 45 92 40, Instagram Cacique Cuchillos. Venta al por mayor, envío gratis a todo el país. Regalos empresariales. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre, mojarras seleccionadas por tamaño. Todas las carnadas de verano, haga su reserva. Comunícate al teléfono 4749-0244 o al 43 3297 Bueno, en este bloque, amigos pescadores, volvemos a verizo porque la pesca de bagres de mar sigue estupenda. Realmente un, un momento muy propicio para esta pesca. Eh, si bien el fin de semana último hubo bastante mal tiempo con mucho viento, igualmente los que se animaron a salir dieron con mucha pesca, tanto en cantidad como en calidad, Va mejorando los tamaños. Y bueno, eh, lo que sí hay que navegar bastante, pero vale la pena porque la pesca está en un excelente momento. Este material se lo agradecemos al guía Sebastián Ronin, quien bueno, junto con un colega, el cachiva Tim, eh, realizaron esta pesca de, de bagres de mar. Vieron con lindos ejemplares, como siempre, encarnando con camarón, anchoa y calamar haciendo sanguchito en todo caso, de anchoa con calamar anda muy bien, y bueno, este, buscando los pozones de profundidad entre 8 y 10 metros, donde es donde habita esta especie. Se la recomendamos, esta pesca un excelente momento en Berizo para dar con bagre de mar. ¿Un gustavito? Un bagrecito, parece bueno. ¿Está pasando un A ver... Caímos justo, a ver muestre muestre muestre muestre Otro besito Seguimos... Te encarga? En vivo... si lo podemos venir En Ensenada y Berizo, Gustavo Rosales y Agustín de Miguel de cachibatín te invitan a pescar toda la variada de verano. Incluye carnada, ceba, desayuno, almuerzo con bebidas. Embarcación Tracker de 6 metros 50. Con fuera de borda de 90 caballos, comunícate al 22 15 66 97 74. En Berizo, Sebastián Ronin te invita a pescar reyes y bagres de mar. Salidas diarias desde Marina del Sur, comunícate al teléfono 22. 14 19 44 49 en Facebook Seba Ronin 6 de noviembre de 2022, gran concurso a la variada en el balneario RETA con 4.250.000 pesos en premios. Inscripción general 8.500 pesos. Damas, cadetes y socios 8.000 pesos. Comunicate al 2983-64-7521 o al 2983-3641-104 o al 2983-458635. Club de Pesca tres Arroyos arroba hotmail.com. .com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 Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunicate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook Carranza Pesca Turismo. Lindo, lindo, venga, eh. muestre muestre muestre muestre muestre muestre muestre muestre muy bien muy bien muy bien amigos muy bien listo seguimos acá Bueno, acá venimos Oscarcito y José. Meta cañazo los tipos. ¿eh? Vamos a ver qué hay acá. ¿El de José? Bueno. Ahora vamos a seguir filmando mostralo mostralo mostralo ahí está hermano ahí está al no, zorro al perrito también chiva, para vos Ure, para vos mira a ver sí, a ver ahí estamos el pescadito de, de Oscar ahí se ahí se ahí se ahí se ahí se ahí se Esperá Panther, tenelo ahí. A ver, José, mostralo, mostralo, mostralo. Ahí, déjalo ahí nomás. Déjalo ahí nomás, déjalo en el agua, déjalo en el agua que ahora mostramos los dos pescados. A ver el tuyo, ahí está. Vamos con los bagrecitos, río de la plata, gente. Venga, no se lo pierdan. Ahora lo levantamos y seguimos.